yo no me yo. Yo, yo. llamo, no me llamo, no me llamo, no yo, llamo, no me no me llamo, no no me llamo, no me no me llamo, no me llamo, no me llamo, no me llamo, no Tú so so no ves manabuí, van a manto raper su niño, son las mismas mierdas Quiero más, quiero más, yo ¿sí? No sé qué, no sé qué, aquí Quiero que yo le ame yo Quiero que yo aplique show. Quiero que yo maneje Que yo maneje el blog yo sí. Si te hago que yo me sí. Si te hago que yo me fumar, voy Sorry, no sorry, no sorry, sorry, como yo sorry, ¿Quiere, quiere fumar sorry, Yo yo manejo yo sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, Yo sorry, sorry, sorry, y ahora yo no como sorry, No No, no, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, estamos como Brevin, fumo porro como Clendiz. Si eso habla yo lo callo, heavy, heavy, heavy blow heavy heavy dicho, yo heavy heavy heavy, he si yo he dicho, he dicho, he heavy he dicho, he dicho, he dicho, he dicho, he dicho, he dicho, he dicho, como yo no, salen como, yo. Quiero como, yo. no salen como yo y si te va?